Majestad, autoridades, señoras y señores, es un gran placer para mí dar la bienvenida a Salamanca, a Su Majestad, el Rey de España. Agradezco esta nueva visita, eh, sin duda es una muestra de la constante presencia de la corona en Castilla y León, a la que correspondemos con toda nuestra gratitud, afecto y apoyo. Esta visita nos da ocasión de destacar que estamos orgullosos de nuestra sanidad pública, que en Castilla y León tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de España y, por lo tanto, del mundo. Y el Hospital de Salamanca es una de nuestras joyas de nuestro sistema sanitario público. Un nuevo hospital más amplio, más confortable, más moderno y tecnológicamente puntero y uno de los más avanzados de España. Un espacio para dar mejor atención a los pacientes y para facilitar el trabajo de los casi 5.000 profesionales, que son los verdaderos artífices de la calidad que caracteriza a nuestra sanidad. Un centro del saber en el que ocupan un lugar preeminente la docencia y la investigación estrechamente vinculadas a la ocho veces centenaria Universidad de Salamanca. Un hospital que es también un motor de dinamización de nuestra ciudad y de toda la provincia. Es uno de los vértices de actividad, de talento y oportunidades que esta tierra atesora. Es el hospital que tiene la cartera de servicios más amplia de Castilla y León. Un hospital de alto nivel de referencia regional y nacional en muy diversas especialidades y técnicas el trasplante de páncreas, riñón, la cirugía de Parkinson, la cirugía robótica, también la ortopedia infactil o el diagnóstico avanzado en enfermedades raras. También las terapias CAR-T, donde hemos avanzado en primera línea y somos uno de los 14 hospitales autorizados a nivel nacional. O las cardiopatías familiares. Tenemos un servicio de cardiología ...de primer nivel en todo nuestro país y seguiremos apostando en el futuro por las prestaciones en este área. Igual que en la oncología. Señor, le he presentado al anterior catedrático y jefe de servicio de oncología durante 27 años. Querido Juan Jesús, me comprometí contigo cuando fuiste pregonero de la ciudad de Salamanca que este hospital sería una realidad antes de que te jubilaras y así fue. Hoy estás aquí con nosotros para ser testigo de ese compromiso. La renovación de este hospital es, eh, sin duda, un proyecto enorme. Más de 330 millones de euros de inversión que está ya casi completo en un 90%. Ha permitido ampliar y renovar todas las áreas de actividad hospitalaria. Con más camas, con más habitaciones individuales, más camas de cuidados intensivos y puntos de reanimación, un bloque quirúrgico más amplio y dotado del equipamiento más avanzado, una nueva y mejor área obstétrica que permitirá un parto más humanizado y una potenciación del área pediátrica incorporando una UCI neonatal. Mejores espacios para atender las urgencias de adultos y también pediátricas, con más puestos en el hospital de día, un área específica de ensayos clínicos que visitaremos, y una farmacia moderna y automatizada. Un área de laboratorio con una de las plataforma, plataformas core más avanzadas de toda España, cuyo sistema robotizado ofrece la máxima integración. El nuevo hospital está inmerso en proyectos de robotización, también de logística y, por supuesto, de eficiencia energética. Cuando finalice la demolición del edificio contiguo del antiguo clínico universitario, construiremos el edificio de consultas externas y las nuevas áreas administrativas y de gestión, como hemos podido comprobar en la fotografía. Mientras tanto, seguiremos empeñados en mejorar este hospital día a día. ¿Cómo? Pues facilitando la accesibilidad de las personas a nuestro sistema de salud. La demora media de las listas de espera en Castilla y León ha crecido un 14%, y en este hospital... Un 20%. Hemos incorporado también nuevos servicios, como la unidad de la hospitalización domiciliaria en hematología, que ya permite llevar a cabo el programa de trasplante de médula en el domicilio del paciente. Y hemos dotado también de tecnología de última generación con cuatro aceleradores lineales, dos PEC-TAC, las cuatro resonancias magnéticas, los seis TAC... ...o el nuevo secuenciador masivo de genoma completo... ...primero de su tipo en toda España de tipo asistencial. Además, este hospital tiene protagonismo especial... ...en dos áreas en las que quiero hacer hincapié. La medicina personalizada de precisión... ...que es desde luego ese conocimiento profundo... ...de las particularidades genéticas que nos va a permitir... ...dar el salto de las terapias, podíamos explicar de talla única... ...a los tratamientos a medida para cada persona. Y por otro lado también quiero hacer una referencia... ...a que este hospital es clave en el desarrollo y ejecución... ...del Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León... ...que será pronto una realidad. Hoy la presencia de Su Majestad resalta que el trabajo de los profesionales... ...en los centros sanitarios como, esto, como este... ...es un justo motivo de orgullo para nuestra comunidad... Y nuestra nación. Reitero, pues, el, el agradecimiento de su visita y la alegría de todos los que estamos aquí, de toda la ciudad y de toda la comunidad autónoma, por su presencia. Muchas gracias, Majestad.